el de dos amigos que se encuentran en el supermercado con el carrito y le dice uno al otro, José, ¿cuánto tiempo? ¿Qué pasa, tío? ¿Te casaste y todo? Y dice, sí, pero no te lo vas a creer. Me he despistado y se me ha perdido la parienta, no encuentro a mi mujer, me he ido agachado por los tranchetes, y digo, ¿dónde estás dice, pues no te lo vas a creer porque me ha pasado lo mismo hace diez minutos. Ella cogió la leche condensada para una cosita nuestra que tenemos esta noche y resulta que no la veo. dice, coño, pues vamos a buscarla a los dos juntos. Y empiezan los dos a dar una vuelta por el supermercado con el carrito. dice, bueno... Y la tuya, ¿cómo es? Y dice, Bueno, la mía, no tuve suerte. Me casé con una rusa, Irina Bratislava por parte de padre, un ojo azul, el otro verde, cabellera rubia, 2 metros 16, mide una pierna que le llegan hasta el suelo, unos pechos, unas 216 de pecho C, increíble. Ha sido mis universos dos veces representando a la Tierra. Y es lo que se llama un pepino, y dice, ¿y la tuya? Y dice, la mía, da igual, busca la tuya, coño. Pero...